Seguimos recorriendo la Argentina, seguimos recorriendo la Patagonia y no podemos creer con lo que nos seguimos encontrando. Paisaje, fauna y flora increíbles. Acompáñanos en este capítulo a visitar el bosque petrificado de Sarmiento. Nos encontramos el día de hoy en el Bosque Petrificado Sarmiento. Finalmente vinimos, es un área protegida natural de carácter provincial fundada en la, el inicio de la década del 2000. Se empieza a explotar en la década del 70 como atractivo turístico pero pasan casi 30 años hasta que se le da carácter de área protegida y se lo declara Monumento Natural Provincial. Tenemos muchas expectativas, es el primer bosque petrificado que visitamos en este viaje. Personalmente es el primero que veo en mi vida, así que tengo muchas ganas de ver de qué se trata esto. Es impresionante cómo se ven tipo los afloramientos de, de los troncos petrificados, cuando vas caminando y tenés uno acá al lado y enfrente, se ve como el pedazo así de tierra y un tronco que sale como hola, buenas tardes, una locura, esto es una locura. Yo más que con los pedazos de troncos que parecen piedras y están todos petrificados, estoy eh, alucinada con el paisaje. es muy zarpado porque es todo muy pero muy nuevo para nosotros y como saben cuando hay lugares que nos impresionan por demás se hace un poco difícil grabar y compartir, estamos viendo algo que se denomina nódulos o son también llamados como sarcófagos, eh, los troncos quedaron sepultados cubiertos de minerales, estos minerales sedimentos se compactaron entonces a medida que la lluvia y el viento lo van rompiendo Se va viendo el tronco que quedó abajo de eso Y es una locura, una locura. Acá se ve lo que decíamos recién Esto sería como el nódulo Ahí está el tronco y el tronco va todo hasta allá y sigue por ahí. Esto nos está haciendo flashear un montón son pedacitos del tronco Pero no es madera gente Y piedra Y vos agarras unas astillitas que son así Re chiquititas, o miren esta Lo finito que es, y es piedra Acuérdense Algo que sí es un poco triste es que la cartelería en general está bastante deteriorada Algunos carteles con un poquito de esfuerzo se pueden leer, otros directamente son imposibles Y realmente es una pena porque es un lugar del que se puede aprender un montón Y aprender también como apropiarse de esto, valerlo como parte de uno Y es imposible, es imposible porque hay carteles que están directamente ilegibles Entendemos que se deterioran por el viento, la lluvia, el lugar en el que están Pero con el flujo de visitantes me parece que se podría arreglar tranquilamente Por ejemplo, este cartel dice Vayan a suscribirse y darle like al video O un montón de información que bueno, no se puede leer De todos los carteles que vimos, este es el que en mejor estado está como que le hace honor a los carteles No, es fácil vivir aquí <risa> Algo súper importante Y súper interesante de este lugar Es que a diferencia de otros bosques petrificados de Patagonia la petrificación se da por el reemplazo del tejido vegetal por sales minerales de los sedimentos que quedaron en este lugar y no por cenizas volcánicas como se da en otros lugares, se supone que todo esto bueno, era parte como de un gran lecho marino, había como grandes bosques palmeras alucinante, hay unos troncos Decir dos cosas. La primera es que me duele el cuello porque estoy mirando para todos lados. Y la segunda es que estoy muy contenta de que estemos en un área protegida porque, bueno, quienes lo saben y quienes no, viajamos con nuestra perra Rufina y vemos el acceso a estos lugares casi imposible. Nosotros los respetamos un montón, de verdad, los respetamos un montón. Este, y nada, me hace mucha ilusión estar acá, que estemos caminando por acá. La perra... Eh, antes la sacamos afuera, corrió, jugó, hizo todo, así que nada, también estamos tranquilos por eso. Y el recorrido que estamos haciendo el día de hoy, más o menos dura 45 minutos, una hora, entonces no la dejamos tanto tiempo de al en la camioneta, pero de verdad que estoy muy contenta de estar acá porque es la primera área protegida que visitamos en el trayecto del día. Desde que volvimos a salir, ¿Por qué? Y estuvimos en los glaciares. Algo muy difícil de responder cuando nos preguntan hace cuánto salimos de viaje es el tiempo porque podemos contarlo desde la primera vez que salimos que fue cerca del 17 de diciembre o desde la segunda salida después de que volvimos a la isla a liberar la camioneta y volvimos a salir ¿Qué creen ustedes? Para mí, arrancó en diciembre y lo que hicimos en enero-febrero fue como parte del viaje, entonces cuenta. Pero nos gustaría leerlos a ustedes también. Estupefacto con lo que acabamos de ver Algo parecía de, no sé, Animal Planet Nat Vimos, hay un movimiento Le dije a Sofi mira, parece una lauchita ¿Qué lauchita era? Ahí una lagartija comiendo un chovy. Alucinante Es gracioso porque mientras veíamos toda la secuencia de Animal Planet en primera persona Nosotros estábamos escondidos ahí atrás de un tronco petrificado, Pero veas, gente, con esta caperas Claramente no pero nos vende acá a Ushuaia con estos colores Somos estratos de tierra Estamos ya de nuevo en la localidad de Sarmiento en unos minutos más vamos a dejar esta ciudad para irnos hacia Gobernador Costa pero no queríamos dejar de comentarles el valor de la entrada del lugar que visitamos el día de hoy es de 400 pesos por persona en total hoy sí! en total gastamos en Sarmiento entre museos y el parque 1300 pesos 400 el lugar que visitamos hoy 150 el parque de los dinosaurios y 100 el museo regional no me parece para nada caro, teniendo en cuenta las cosas que se pueden ver y por ahí los valores de otros lugares. Algo a tener en cuenta para visitar este parque que visitamos hoy. Hay 20 kilómetros de ripio, mucha piedra bola, no recomendable para ir con autos bajitos, salvo que vayan muy muy despacio. Pero así todo, bueno, había algunos huellones de, de piedra bola que no estaban lindos. El culo de ley que iba como... Por suerte lo pudimos llevar súper súper bien, llegamos súper bien hasta allá pero es algo para que tengan en cuenta, 10 kilómetros de asfalto, 20 kilómetros de ripio Ahora Sofi está preparando una comidita y ya vamos a arrancar ruta nuevamente Muchas gracias a todos los que nos acompañan en este viaje A todos los que hacen que todo esto también sea posible No se olviden de seguirnos en Instagram y en Facebook ¿Por qué? Porque ahí subimos contenido mucho más frecuente que acá Todo esto lo podrían haber visto antes si nos siguiesen ahí Así que no se olviden de seguirnos en esos lugares Para todo aquel que quiere colaborar y no sabe cómo Abajo están los links de cafecito eso nos ayuda a llegar todos los días un poquito más lejos. Un litro de gasoil son más o menos 10 kilómetros. Vamos, Leica que viene consumiendo bien. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse, comenten, denle like. Esas tres cosas no cuestan plata y hacen que YouTube crea que todo esto está súper bueno. Dicho eso, miércoles, domingo, nuevo video. Nos vemos en el próximo.